Buenos días a todos. Eh, gracias por esa presentación. Eh, para mí es un honor y un placer estar con ustedes aquí, eh, brindándoles un poco de información sobre lo que hago todos los días, y lo que llevo haciendo por los últimos tres años, cuatro años de mi vida. Este, enseñar es parte de mi pasión. Lo combino mucho con la psicología y la salud mental. Y ¿verdad? es parte de todo este proceso de desarrollo que estamos llevando a cabo en este espacio de aprendizaje que, ¿verdad? que, que fue un poquito abrupto gracias a la pandemia. Pero, ¿verdad? Que tenemos que poco a poco eh, eh, ¿verdad? Trabajarlo eh, ¿verdad? Y, y manejarlo, ¿verdad? Porque sabemos que es un reto muchísimo para, un reto muy grande para, para todos nosotros. Voy a compartir mi pantalla rapidito. Le, les comento que tengo doble pantalla, o sea que voy a tener eh, la presentación en el lado izquierdo y la, y la cámara en el lado derecho. Así que si me ven hablando así porque tengo mi pantalla acá, la otra pantalla acá, ¿verdad? Y pues, que no se vayan a, a confundir. Así que como les como, como, como mencionaron en la introducción, eh, he tenido ya varias experiencias en lo que es el aprendizaje a, a distancia. Eh, este, como le mencionaron en la introducción, llevo ya, varias, ya varios años con experiencia en aprendizaje eh, online, lo que es el aprendizaje también en cursos híbridos, de manera sincrónica y asincrónica y demás. Y este taller eh, intenta, ¿verdad?, eh, auscultar un poco ese proceso de motivación eh, en los, nuestros estudiantes y cómo podemos fomentar esa motivación, cómo podemos motivarnos a nosotros, a nosotros mismos también en ese proceso. Y también les voy a comentar una que otras estrategias que yo utilizo en mis clases con mis estudiantes que me ha demostrado, eh, verdad eh, he visto cambios significativos, donde he visto verdad un interés mayor en los estudiantes cuando utilizo estas herramientas. Así que, eh, ¿verdad? Este... Esto es un taller ¿verdad? que intenta tener, ¿verdad? tiene como, como objetivo que ustedes se sientan cómodos, que puedan preguntarme en cualquier momento este, y que, que podamos sacarle provecho a todas estas herramientas ¿verdad? que cada vez siguen saliendo y cada vez nos vamos poniendo, como decimos en mi pueblo decir cada vez nos ponemos más duros en esto de la tecnología. ¿está bien? Así que aquí eh, el que tiene ¿verdad? que está en su teléfono no lo puede hacer, pero el que está en su computadora puede sacar su teléfono, puede abrir su cámara y puede seleccionar, puede escanear eso que está ahí como los menús de los restaurantes para que tenga la presentación en PDF. Yo más adelante la, la voy a hacer llegar ¿verdad? para que la tengan, pero por ahora como práctica eh, verdad, eh, y como forma de, de, de, de entrar en lo que es la, la, la presentación, usted saque su teléfono, eh, abre la cámara, seleccione el QR code y le va a aparecer en su teléfono la presentación. Los que están en su teléfono, eh, no lo hagan porque no pueden verla escanearlo, pero no se preocupen que, como quiera, se lo vamos a hacer llegar. ¿Está bien? De inicio, hace dos años atrás, ¿verdad? Yo eh, hice ¿verdad? una promesa de que me iba a ir paperless, sin papeles, todo lo que hago es sin papel, todo lo hago de manera digital, lo guardo en, una, en diferentes nubes como el OneDrive, el Google Drive y el Dropbox, y me ha, me ha funcionado magníficamente. Eh, siempre tengo un backup, backup con un disco duro. Este, y pues el QR Code, que es una herramienta que se llama QR Code Creator, me permite crear en código todo. Exámenes, presentaciones, PDF, evaluaciones. Eh, mi carta de presentación, más adelante se voy a enviarla, la van a tener en QR Code también. So, que, es una herramienta bien chévere que, que fomenta que los estudiantes producen el teléfono, bajen ahí las lecturas y demás. Y en el salón de clase cuando, cuando estamos virtual ¿verdad? Y hacemos este, dinámicas, discutimos casos, hablamos de diferentes términos, ¿verdad? Que trabajamos la psicología pues abre parte, ¿verdad?, y abre espacio a que ellos, ¿verdad?, se motiven y trabajen, ¿está bien? Este, pero hayan podido este, escanear la, ¿verdad? El, el QR code. Entonces, por encimita, esto, ¿verdad?, eh, es mucho más de lo que está aquí. Esto es por encimita para que tengan una idea. Vamos a discutir lo que son la, las TIC y qué y es motivación, ¿verdad? Cómo podemos unir la motivación con la, con la tecnología y la, y, la, la, ¿verdad? y la tecnología de información y comunicación eh, ¿Verdad? ¿Cómo aportamos eso a, a la enseñanza y el aprendizaje? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver la motivación en el aprendizaje? ¿Verdad? Eso es bien importante y cómo lo vamos a trabajar. Eh, vamos a introducir algunas técnicas, que fue lo que le mencioné, ¿verdad? Para motivar a los estudiantes. Eh, vamos a identificar algunas eh, eh, eh, dificultades que tenemos los profesores y que tienen los estudiantes en un artículo que, ¿verdad? Que publicamos hace poco. También se lo voy a compartir para que lo tengan. Eh, vamos a explorar algunas herramientas. Y ¿verdad? quisiera que al final duramos un espacio de preguntas para que ustedes ¿verdad? me digan todo ¿verdad? lo que ustedes entiendan y poder contestar lo más que pueda. Así que ahora le voy a pedirle por favor, los que quieran participar de esta actividad, que saquen su teléfono eh, ¿verdad? nuevamente y, y pues abran este QR code o en su teléfono, en su web browser, o sea, donde usted busque información en Internet, en Google, usted ponga www.menti.com y ponga ¿verdad? O, ¿verdad? o escriba el código que está ahí. ¿sabes? dame un segundito, el código es 36333776. Usted puede escanear y usted puede escribir el código. ¿Okay? Eh, si usted escribe el, el, el código y cuando le escanee, le van a aparecer una serie de preguntas, o una pregunta para ser específico, dame un segundito por acá. Eh, ah, ya puedo ver el chat, qué bueno. Okay. Entonces me gustaría... ¿verdad? Muy humildemente les solicito que si pueden acceder y pueden entrar ahí, eh, contesten la primera pregunta que les aparece. Eh, déjenme poner esto para acá. ¿Alguien ha podido entrar ya? Con una o tres personas que entremos está yo, bien. Yo entré. Sí. Ok, pues la primera pregunta que y... les va a aparecer, se la, voy a, se la voy a compartir ahora rapidito en la pantalla para que la tengan. ¿Qué piensa usted sobre educación virtual? ¿verdad? Esto, obviamente, ustedes son educadores, ya llevamos un año dando clases de manera virtual, simplemente para, para que vean este ejercicio que yo utilizo, que fomenta la motivación de los estudiantes. ¿okay? Usted puede escribir, le van a aparecer unas opciones, usted pone lo que usted entienda, y en algún momento dado van a aparecer en la pantalla, y eso puede, eso puede ¿verdad? Este, fomentar la comunicación con los estudiantes. Aquí dos personas escribieron, o una persona, no sabemos, ¿verdad? Porque todavía no tengo, a mí las dos personas, que es excelente y que es una herramienta valiosa. Mientras más personas sigan escribiendo, más este, palabras van a seguir saliendo, ¿verdad? Esta herramienta es muy buena cuando discutimos temas profundos, cuando quiero la trabajar sobre una teoría de desarrollo, cuando hablamos de Erickson, de Piaget, de Skinner, de Pavlov, cuando hablamos de neuropsicología, hablamos de los lóbulos, el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, todo eso, Utilizo esta herramienta porque me ayuda mucho a poder profundizar con los estudiantes y trabajar ese aspecto de la motivación. ¿verdad? Eh, más adelante les voy a explicar por qué, por qué es tan importante la motivación en el proceso de aprendizaje. ¿verdad? Y muchas veces me, me, me he topado con estudiantes que me dicen, profesor, me acuerdo de esto porque trabajamos en Mentimeter, que es la aplicación que estamos utilizando. Y me recuerdo cuando estábamos en el salón o cuando estaba en la computadora, cuando estábamos virtual, la, la actividad, y me acuerdo de eso, y me acuerdo de los términos, y ni todavía me acuerdo, o sea, estudiantes que llevan conmigo desde hace dos o tres años, ¿está bien? Este, aquí la gente sigue mencionando, que es un, sigue mencionando que es retante, que es un reto, tienen toda la razón, y no puedo estar más de acuerdo con ustedes. Este, eh, que es valiosa, educación en línea, electrónica, maravillosa, buena opción, distinta, innovadora, llegó para quedarse, esa me gusta. Eh, aumenta la, la educación, o sea, como podemos ver, Hay diferentes tipos de opiniones, todas muy valiosas, ¿verdad? Por ayuda y fomenta este espacio, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la próxima, a la próxima pregunta, un segundito, que no sé por qué, estoy estrenando una nueva, una nueva... ahí está que usted, ¿verdad? Como estaba dando sus cursos en línea, le pregunto, ¿qué motiva a sus estudiantes? ¿O qué usted piensa que motiva a sus estudiantes? ¿Verdad? Vamos a intentar, ¿verdad?, de, de utilizar eh, nuestro cerebro, ¿verdad?, eh, eh, ¿verdad? El subjetivo, en cierto aspecto, que usted entiende cuando usted está evaluando a los estudiantes, ¿qué es lo que los motiva? Eh, ¿Verdad? Muchas veces... El profesor conoce mucho a sus estudiantes, aunque los estudiantes no lo crean. ¿verdad? Estamos constantemente evaluándolos y aunque no querramos, ¿verdad? tenemos esa capacidad cognitiva de poder evaluar ciertos aspectos de nuestros estudiantes. Aquí mencionan el ejecutar, la comunicación, la cercanía. Eso es bien interesante, me gustó que puso cercanía. La pertinencia, la diversidad de los recursos, el uso, la variedad la interacción real, oh, me, me, eh, el gamification, excelente, eso es una variable que estamos investigando en la Universidad del viso excelente, la variedad, eh, lo online, eh, participación, eh, tomar en cuenta su opinión, eh, cámara aprendida. eso para mí es súper, súper grande y le tengo varios truquitos para que señale cómo los estudiantes pueden encender sus cámaras, eh, ejecutar, eh, aplicación, eh, alguien mencionó algo bien chévere, que me gustaría que, que, que pero como siguen investigación aplicación, eh, comunicación, video, práctica, eh, interactividad, dinámico, din, dinamismo, comunicación, empatía, excelente. Empatía es otro punto bien bueno, que, que se sabe, ¿verdad? Que los estudiantes respetan mucho, ¿verdad? Y aceptan mucho cuando el profesor es empático en ciertos aspectos. Eh, Humanize humanizar la experiencia virtual, excelente, esa, esa me encantó también, ¿verdad? Tomar en consideración ese aspecto de que somos humanos. Recientemente, y, y mencionando eso que mencionó ¿verdad? ese compañero, recientemente salió un estudio, ¿verdad?, que habla sobre el online anonimity, que es la que usualmente pasa mucho, que las personas cuando entramos en un ambiente virtual tienden a despersonalizarse en el aspecto de que so es como si estuviésemos ajenos, ¿verdad? Y muchas veces ponemos seudónimos, ¿verdad? Como lo que ponen este, eh, qué sé yo, ponen Chico Surfer 2024 y automáticamente, ¿verdad? A nivel psicológico tenemos esa, ese cambio. Les ha pasado a estudiantes que son bien tímidos face to face y de repente virtualmente son súper abiertos. Pues es, es verdad, tomar en consideración y humanizar ese aspecto cuando estamos online, ¿verdad? Porque el, ¿verdad? El yo hablar con ustedes, el tener mi cámara encendida, en, en escucharlos y el que está leyendo lo que está escribiendo humaniza el aspecto ¿verdad? de que no soy un robot. Así que eso es muy bueno, participación, interacción, tener un chat activo, ejecutar. Como pueden ver, el miedo, wow, el miedo, el miedo está en todos lados y más adelante podemos hablar de eso. Yo vi diferentes talleres de estrés y de ansiedad y cómo el miedo, ¿verdad? Poder trabajar en eso para bien o para mal, ¿verdad? Porque el miedo también hace falta. Objetivos visuales, constant feedback. Ustedes son profesores, así que sabemos, ¿verdad? Lo importante de esto y todos son súper pertinentes. Vamos a la última pregunta, ¿verdad? Que este es bien importante. ¿Cuál fue su mayor reto al momento de ofrecer cursos virtuales? Un segundito, ponen acá. Miren, miren, miren qué, qué curioso, déjenme un segundo. Déjenme recetar los resultados para poder verlos de ustedes, porque si no, se quedaron los de la presentación que di el, el sábado. Seguimos. Eh, tener internet fuerte, uff, y en Puerto Rico. Eh, no haberlo hecho antes. Eh, aprender la plataforma, actividades, capturar la atención. Eh, fíjate, el internet, ¿verdad? Y la luna, la electricidad. Los, los que vivimos en Puerto Rico sabemos que eso es un reto. Las actividades, ¿verdad? Que los estudiantes estén pendientes. Aquí veo que en el chat pusieron el Student Report importantísimo, ¿verdad? Que el estudiante sienta esa alianza con ese profesor, ¿verdad? Que es súper importante y que se pierde cuando estamos en las clases online. A mí me encantan las casas a distancia, me encantan las casas asincrónicas y sincrónicas también, pero sabemos que ese rapor se pierde un poco porque ni tan siquiera podemos ver las caras de la cara los estudiantes, ¿verdad? Y solamente conocemos nombres y números y eso puede afectar mucho el aspecto motivacional de usted como profesor, ¿verdad? Que también es importante, se habla mucho de la motivación del estudiante, pero ¿qué pasa, qué pasa con los profesores? Que también somos humanos y que también sentimos y que también ¿verdad? en cierto punto nos desmotivamos y es completamente normal. Así que esta aplicación ¿verdad? es muy buena y podemos abrir espacio ¿verdad? para que mucha gente hable. Este, pero qué bueno que están, eh, los felicito porque están este, participando ¿verdad? y hacen que la actividad sea bien chévere. Eh, vamos, vamos a continuar entonces con, con, la, con la presentación. Eh, más adelante ¿verdad? individualmente me pueden escribir, y puedo darles muchas más herramientas. Eh, algo muy interesante para poder entrar en lo que es la motivación y el aprendizaje, que usted, la mayoría de ustedes lo deben saber, el uso de la tecnología, ¿verdad? Eh, se, se trabajó, ¿verdad?, para pot potencializar y promover la, la enseñanza. Esto lleva desde los años 90, ¿verdad?, súper importante. Eh, esta, esta, esta tecnología, ¿verdad?, gracias, o desafortunadamente, ¿verdad?, al, al, a la pandemia del COVID-19, hizo que se impulsara de manera, eh, yo diría, eh, no violenta, ¿verdad?, pero de manera repentina, ¿verdad?, la introducción de estas herramientas. Eh, y sabemos verdad que el ser humano a nivel psicológico cuando tenemos un cambio y tenemos un chip un un shift en nuestro proceso de de, de desarrollo creamos resistencia psicológica y, y podemos por eso es que nos sentimos mal verdad que nos sentimos de ansiedad que se nos va el, eh, el chip y pasa, esto es algo bien interesante que pasa con los niños que tienen ¿verdad? que sufren, que sufren de, de, de, pertenecen al espectro del espectro autista o tienen autismo eh, ¿verdad? Que, que tienen una, una rutina y se la cambian ¿verdad? y causan ese, ese, ese tantrum. Nosotros también somos iguales, los seres humanos todos tenemos, ¿verdad? Eh, en cierto punto, un aspecto de, de rutina. ¿verdad? Cuando nos cambian esas rutinas, nos afecta, inclusive a los que damos clases online. ¿verdad? Y eso es bueno que lo, que lo tengamos en consideración. Este, esto sí ayuda ¿verdad? a que se, como mencionaron anteriormente, lo, lo que yo entro un poquito antes, para que vieran ¿verdad? lo. lo, lo para, que yo un poquito antes para ver los instrumentos que estaban dando, que facilita la educación, ¿verdad? La alcance más grande, llegamos a personas más grandes, ¿verdad? y si un profesor está adiestrado, y, y, o no tanto adiestrado, sino que tiene, la, tiene la, el interés por aprender, pues se puede dar, una, se puede dar un espacio bien, bien rico en, en, en aprendizaje, so, que no hay nada malo con eso, ¿verdad? no le estamos tirando la educación a distancia, pero sí ¿verdad? en cierto punto el cambio repentino a nivel psicológico, y estamos hablando de un aspecto ¿verdad? psicológico, que es mi área de, de, de peritaje, ese cambio psicológico y ese cambio repentino puede tener un efecto significativo en nuestra motivación y en la motivación de los estudiantes. Y en cierto punto no puede, tiene, ¿verdad? Y más adelante vamos, vamos a ver sobre eso. Eh, ustedes saben lo que son las TIC, ¿verdad? Las la, la tecnologías de la información y la comunicación son todos los recursos, los recursos y herramientas programadas que se usan para, ¿verdad?, a través de, lo, de, lo, de los soportes tecnológicos, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo a nivel tecnológico, usa el Internet, computadora. Los teléfonos, entre otros. Ahí también entra lo que es el M-Learning, que es el aprendizaje móvil, el e-learning, el aprendizaje, aéreo, y ustedes ya conocen todo eso. Este, en el ámbito académico, ¿verdad? Eh, las, las TIC proveen el escenario idóneo para desarrollar un proceso institucional dinámico y participativo. Y eso ayuda mucho a, a la, a, a, a, al espacio de accesibilidad con el estudiante. Que puede ser un factor motivacional, pero en la, la circunstancia, ¿verdad? El, con el contexto donde se encuentra el estudiante puede afectar la motivación. O sea, ¿De qué vale que tenga un estudiante que dice, ah, qué bueno que no tengo que ir para la universidad porque estoy en mi casa? por en mi casa tengo muchos brutales, ¿verdad? En mi casa hay peleas, en mi casa no hay dinero, en mi casa no hay comida. Todas esas variables que están fuera del contexto académico pueden afectar la comunicación, ¿verdad? Y más ahora que estamos en una pandemia, eso, que eso es bien importante, ¿verdad? Que nosotros como profesores tengamos en consideración de que sí es importante, ¿verdad? El estudiante debe cumplir con unos objetivos instruccionales, ¿verdad? Y, con, una, y con, una, ¿verdad? con unas pautas de la clase. Pero, ¿verdad? Parte de lo que ayuda a la motivación del estudiante es esa empatía y ese entendimiento del profesor, que sabemos que fuera de la academia están pasando muchas cosas. Y el profesor, ¿verdad? También tiene que tomar en consideración que somos humanos y que también nosotros pasamos por estos procesos y que van a ir momentos que no vamos a estar motivados y que eso no es malo, ¿verdad? No está mal, no está el motivado. Lo malo es que esa motivación te lleve a, a que tu clase no sea, no sea ¿verdad? adecuada, que ¿verdad? que se falte respecto al estudiante que no se cumplan los objetivos de, de institucionales, ¿verdad? Todo eso tiene un efecto bien interesante, que es lo que vamos a entrar ahora. Eh, como mencionaron ahorita, ¿verdad? Las llegaron para quedarse, ¿verdad? Eso es bien importante eh, y poco ofrece flexibilidad y ¿verdad? Y de cierto de cierto punto la educación está cambiando eh, estamos en un momento histórico a nivel educativo donde hace un año atrás se ofrecía la clase de una manera y ahora de otra ¿verdad? Y estamos rompiendo con esos esquemas ¿verdad? A nivel cognitivo mientras más pase el tiempo y esto es bien importante y es algo que yo siempre le menciono a mis clientes lo he mencionado en diferentes lugares, ¿verdad? como en el departamento de educación, como en otros departamentos a nivel público y privado, y es que no podemos esperar que la gente que regrese de nuevo presencialmente se comporte como cuando se fue inicialmente hace un año atrás, porque esas personas llevan un año en un proceso de ajuste constantemente, ¿ok? Y ese ajuste Va a provocar, ¿verdad? Que cuando regresemos otra vez presencialmente haya otro proceso de ajuste, eso sea, que tenemos que prepararnos a eso, ¿verdad? Y, y no es que sea malo o bueno, sino que tenemos que estar aware, ¿verdad? Y eso es bien importante, tener, tener ese balance, esa homeostasis, ¿verdad? Y esa, ese, ese, ¿verdad? esa salud, tanto emocional, física y espiritual, ¿verdad?, que es tan importante. Pero. Ahora es que venimos a los aspectos psicológicos, y la importancia de este, de este taller y lo que yo quiero que ustedes ¿verdad? se inspiren y, y se enfoquen y, y, y trabajen en, en, en, eso, en, eso, en ese aspecto. No todo es color de rosa, ¿verdad? no todo, ¿verdad? porque muchas veces los estudios dicen que el aprendizaje virtual es excelente, que el aprendizaje sintético está brutal, que, el, que, el, que, que, lo, que los resultados son excelentes, que la universidad puede hasta bajar el costo, que, que hay más accesibilidad. Claro, todo eso es cierto. Todo eso es cierto y yo soy un fiel propulsor de las clases a distancia, tanto como presenciales también, ¿verdad? Porque a nivel psicológico y a nivel cognitivo tenemos ciertos aspectos de desarrollo que se tienen que la que pasan y ocurren cuando estamos presencialmente. Ya, ya, en, ya a nivel universitario, pues ya ya usualmente estamos con adultos, ¿verdad? Y ya esas personas estamos desarrolladas, pero tenemos que aún así tener en consideración que ciertos aspectos son importantes. Y aunque sí la educación a distancia es excelente y hay, hay muchísimas herramientas, el cambio abrupto de presencial a online sí tiene un efecto significativo. Lo, lo encontramos en un estudio, tengo dos colegas que también estudiaron lo que, lo que, el aspecto ya de ansiedad clínica y el, los índices de ansiedad en estudiantes están un 50%, hace dos años atrás estaban un 16%. Así que ¿verdad? Eh, sabemos ¿verdad? que esta, esta amalgama de, de cosas que están pasando sin duda alguna, tiene un efecto significativo en el estado emocional de los profesores y de los estudiantes. ¿Está bien? Más aún, recuerden que los profesores son padres, son hermanos, son tíos, son esposos, son esposas. Al que los estudiantes son hijos, padres, hermanos, tíos. O sea que, eh, ¿verdad? Cuando en, en eso, todos esos roles nos vemos afectados. Entonces, hablamos de demandas, demandas académicas, tecnológicas y psicológicas. ¿Verdad? Sabemos que una vez regresamos a ese espacio, ¿verdad? Que nos regresamos, comenzamos en ese espacio virtual, tuvimos ciertas demandas tecnológicas y psicológicas significativas, ¿verdad? Y muchas veces, ¿verdad? En cierto punto nuestro ego nos decía, ¿no? Yo puedo con esto, yo puedo manejar esto de un montón de maneras. Pues déjeme decirle que un por ciento altísimo de profesionales eh, sintieron algún tipo de ansiedad, algún tipo de síntoma de depresión porque tenían mucha demanda. No de demanda de trabajo, sino de demanda de expectativas y de cosas que tienen que aprender para poder trabajar y poder fluir, ¿verdad? ¿Verdad? tomando en consideración la incertidumbre de que si no saben o no sal, los estudiantes que faltaban, los estudiantes que se sentían mal, cuando nos sentíamos mal nosotros mismos. ¿verdad? Todo esto causó una, un, un, ¿verdad? un fenómeno de demandas académicas, tecnológicas y psicológicas. Ustedes saben que Zoom no era tan famoso hace un año atrás. De hecho, cuando comenzó la pandemia, Zoom triplicó su valor en Wall Street, ¿verdad? porque la gente comenzó a comprar ¿verdad? shares en Zoom, porque Zoom antes era, era súper sencillo. Ahora lo que es Zoom, Teams y todas estas herramientas valen mucho más de lo que costaban hace ¿verdad? un año atrás. Porque ¿verdad? Hay, hay una demandas, ¿verdad? Si sí mismo Zoom al principio no, era, no, era, ¿verdad? No, no, no tenía encrypted para poder tener eh, lo, que, lo que se llama ahora Zoom therapy en el caso de los psicólogos o, o para reunirse con estudiantes, ahora sí lo tenemos. ¿verdad? Y todo poco a poco va a ir evolucionando y eso es bien importante. Eh, pero todas estas tecnologías generan dificultades, generan dificultades significativas. Y más adelante, aquí, aquí tienen el artículo, ¿verdad? si lo quieren descargar, pueden tener en su teléfono, pueden escanearlo, también lo pueden encontrar en ResearchGate o en mi página de Facebook, creo que lo tengo por ahí también en mi Instagram. Es un artículo ¿verdad? bien importante que nos arrojó un montón de luz sobre cómo se sentían los estudiantes. Eh, y ¿verdad? estas dificultades de las que estamos hablando pueden impactar definitivamente, significativamente, en la motivación de los estudiantes y los maestros. Este enfoque de este estudio, ¿verdad? Yo lo, yo, yo lo quise traer porque yo creo también que se, que se enfocaran en los profesores también, porque se estaba hablando mucho de los estudiantes, que en cierto punto, ¿verdad? Fueron, son igual de víctimas que nosotros, pero no se hablaba del profesor, ¿verdad? No se mencionaba la motivación del profesor. Y usualmente yo traigo esto porque los estudiantes inconscientemente, ¿verdad? Y cuando hablamos a nivel psicológico sabemos que podemos servir de motivación, ¿verdad? Y de aprendizaje, el aprendizaje vicario, como decía, ¿verdad? Van aprendizaje social. Si nosotros no estamos motivados, ¿verdad? No le no demostramos eso a nuestros estudiantes, a nuestros estudiantes tampoco, ¿verdad? Yo sé que es un poco difícil en aquellos momentos, ya estamos casi reales, ya estamos para adelante, ya, ya sabemos pregar el consumo, estamos hechos unos expertos, pero en aquel momento y en esos espacios difíciles nos sentíamos desmotivados y por, y por ende nuestros estudiantes se desmotivaban también. Y en cierto punto, ¿verdad? Se los digo para que no nos sintamos mal, cuando estábamos todos desmotivados, y es porque hay un bigger force, ¿verdad? Y hay algo más grande, que nos estaba afectando a nivel psicológico y era completamente normal. Que a nivel psicológico nos sintiéramos así, porque teníamos una amenaza constante, bien? Eh, Se ha encontrado eh, que estudios universitarios han presentado pro problemáticas relacionadas a estresores por sobrecargas de tareas, mala implementación de cursos en línea, falta de orientación a sus universidades, poca flexibilidad de sus profesores, entre otras. Eh, esto provocando ¿verdad? un montón de hechos a nivel eh, de ansiedad y depresión. Eh, en cierto punto no era que los profesores daban más trabajo, ni nada por el estilo, era que el mismo trabajo que daban de manera presencial lo estaban dando de manera virtual, ¿verdad? Y no se hacía el cambio ni el ajuste del contenido y del material. Así que, ¿verdad? Esos eso, datos eso, fueron bien interesantes y poco a poco nos hemos ido ajustando, ¿verdad? En estos espacios, ¿verdad? Tenemos el caso del profesor que no me recuerdo qué universidad fue, que se le fue la luz al estudiante, estudiante en vivo y pidiendo disculpas al profesor, que le diera a coger el examen, el profesor no quería, no fue flexible. Eso, eso, eso fue bien fuerte ¿verdad? dentro de la comunidad universitaria, mis estudiantes me lo mencionaron eh, dentro, ¿verdad? dentro de, de, de ciertos aspectos yo doy clases en una universidad de psicología eso que siempre estamos en este aspecto de la empatía ¿verdad? ¿verdad? sin abusos ¿verdad? ni que los estudiantes se, se salgan con la suya y, y es bien importante ¿verdad? que se vea ese aspecto de, de, de lo que es la, la empatía la, y para poder promover la motivación de los estudiantes estos es hallazgos pues, habieron un paso al estudio de cambios de modalidades educativas, potencial pues, en línea y su impacto en los estudiantes. Sí tuvo un impacto gigantesco en estudiantes y profesores, en maestros también. Así que, tomando esto en consideración, eh, ¿verdad? Eh, se, a, a, abro este espacio ¿verdad? para que vayamos reflexionando nosotros mismos sobre que en cierto momento y en cierto punto del semestre nos podemos desmotivar. Y que los estudiantes pueden estar desmotivados también. ¿verdad? Y que la desmotivación en cierto punto puede llevar a la falta de aprendizaje, que es lo que vamos a entrar ya mismito. Eh, dentro de los factores que mueven estas dificultades, que fueron los más que encontramos, ¿verdad? barreras relacionadas con la tecnología, estudiantes que no tenían recursos, no tenían teléfono, no tenían internet, pasan mucho. Eh, profesores, ¿verdad? Que, que quizás ahora dominan, dominan las tecnologías, pero en aquel momento fue muy rápido, no se dio un espacio para ellos poder ¿verdad? adiestrarse, es completamente normal ¿verdad? que se desmotiven la falta de soporte técnico el, alf el alfabetismo digital eh, sistemas de información pobres y obsoletos el problema de conectividad que ese, ese es el pan de cada día de todos nosotros eh, y el poco espacio de adaptación verdad porque fue rápido eh, en cierto punto yo verdad yo yo tengo 29 años o so que yo llevo trabajando con la tecnología eh, mucho tiempo básicamente soy un nativo digital y pues yo me adapté este rápido pero mis compañeros eh, pasaron un trabajo bien fuerte cuando tuvieron que hacer sus clases al otro día online ¿verdad? y yo tuve que sentarme con muchos de ellos, tuve muchos clientes que tuve que sentarme con ellos para ayudarlos y prepararlos en, en ese espacio. Eh, y sabemos el impacto que puede tener tú tener clase, que te encante del clase, que te apasione hablar ver frente a un público y no tener las herramientas o el conocimiento para tú poder manejarlo, eso genera ansiedad y en cierto punto se mezcla con todo y puede provocar cosas peores, ¿está bien? Entonces. ¿Qué nos lleva a la motivación? ¿verdad? Esto es una pregunta bien grande, ahora ya el Andrés profesor sacó su sacó sombrero profesor y Andrés psicólogo entró ahora ¿verdad? a hablar sobre lo que es la, la motivación ¿verdad? y esos aspectos. La motivación es un ente esencial del aprendizaje, ¿verdad? tanto así que en la psicología se estudia la, en diferentes cursos a nivel grado y supergrado se estudia la clase de aprendizaje y motivación, porque van de la mano, ¿verdad? Una clase de motivación y una clase de aprendizaje, no van de la mano. De hecho, teóricos como Skinner, como Pavlov, como Erickson, como Piaget mencionaban la motivación y el aprendizaje como parte, ¿verdad?, de, de, de un ciclo esencial. Si no estamos motivados, no vamos a aprender. Ustedes, eso, eso está claro, ¿verdad? Y ustedes, imagino que ya lo saben. La motivación esencial, ¿verdad?, es ese enfoque, ¿verdad?, y esa guía hacia una meta que nos llama la atención y, y, y el adquirirla genera un refuerzo positivo en, en, en, nuestra, en nuestra mente, ¿verdad? Y a nivel psicológico es importante que sepamos que cuando tenemos estudiantes que no están motivados, ¿verdad? Debemos nosotros de alguna manera u otra buscar la manera de atender, ¿verdad? Esa, esa necesidad de motivación de los estudiantes. Eh, yo, yo tengo estudiantes, ¿verdad? Excelentes estudiantes que desmotivados no dan el grado jamás y nunca. Porque tienen problemas en sus casas, problemas en el trabajo, problemas con las novias, lo que sea. Una vez logró capturar su atención, ¿verdad? Y mantenerlos motivados a hacer el chip, son excelentes estudiantes, estudiantes de, de, de clase A, como digo yo. Y es porque la motivación es parte de eso, ¿verdad? Y es súper importante. La motivación es lo que nos lleva, es el drive. Todo lo que el ser humano, ¿verdad? A nivel psicológico, a nivel fisiológico hace, se basa en la motivación. De hecho, tenemos hasta motiva una motivación tan intrínseca a nivel fisiológico que nuestros órganos se, se, se, se trabajan por la motivación. Tanto así que personas con depresión mayor, sus músculos no se motivan a funcionar, ¿verdad? Su corazón no se motiva a bombear sangre. O sea, a ese nivel trabajamos en la motivación con los seres humanos. Todo lo que nos motiva nos ayuda a aprender, ¿verdad? Nos abre un espacio nuestro lóbulo prefrontal y frontal, ¿verdad? Que, nos, que es la sede de nuestro, de nuestro pensamiento, ¿verdad? La, la, la, la sede del pensamiento ejecutivo nos ayuda, ¿verdad?, a tomar esas decisiones. Y por eso es tan importante la motivación. Y es bien interesante como todavía yo no entiendo, aquí no hay un task force de salud mental, ¿verdad? Porque tenemos que hablar de la motivación. La motivación abarca todo. No, no, que tenemos que hablar de depresión y de ansiedad. Es que no importa, porque la motivación es parte también de la depresión y de la ansiedad, de la de todos los trastornos de personalidad, de todos los trastornos de conducta, lo que sea, todo viene de la motivación, la motivación es la base. ¿okay? Eh, una referencia por encimita, la motivación hace referencia al interés que nos, que nos, que nos genera un, un determinado evento y a los recursos que estamos dispuestos a invertir para lograr determinados resultados, ¿verdad? Ese impulso que nos lleva, eh, estamos esperando un resultado, ¿verdad? Y es porque el ser humano es así. A nivel natural, ¿verdad? Queremos siempre tener algo a cambio. No necesariamente estamos hablando, ¿verdad? De que somos, de que somos de, aprovechados ni nada, sino que siempre ese estímulo positivo nos ayuda a sentirnos mejor. Tanto a nivel psicológico, como a nivel fisiológico, como a nivel social, ¿verdad? Ese refuerzo. De hecho, hay montones de estudios, cuando tenemos refuerzo positivo, nuestro, nuestro cerebro se segrega lo que es serotonina, ¿verdad? Que es la hormona de la felicidad y la dopamina, que es la hormona del placer, ¿verdad? Nos da esa emoción cuando estamos constantemente reforzados positivamente. Por eso los niños son tan fáciles de poder hacer refuerzo positivo y modificación de conducta. So, nos gusta eso. Lo que pasa es los adultos lo hacemos todo el tiempo, lo que pasa es que lo hacemos de manera más sutil. La sutilidad de refuerzo adulto es diferente, pero funciona y nos gusta, ¿verdad? Nos sentimos a gusto. Imagina ustedes cuando un estudiante le escribe un email que se graduó dándole las gracias o, o, o, o, o escribe, ¿verdad? Dándole, ¿verdad? Demostrándole respeto. Usted siente, ¿verdad? Ese, ese, ese, ¿verdad? Ese, ay Dios mío, esa, ¿verdad? Es, esa felicidad de cantazo, ¿verdad? Pues es su cuerpo, ¿verdad? segregando para una iniciativa y diciéndole, mira, así para que se pueda sentir feliz porque es parte de ese proceso. Eh, en otras palabras, la motivación, ¿verdad? Es la fuerza que nos impulsa a hacer lo necesario para alcanzar una meta, ¿ok? Eh, la motivación tiene relación con otras variables psicológicas como el nivel de estrés, la autoestima. Y lo pongo en colores porque quiero que ustedes sepan que un estudiante con baja autoestima y por otro concepto no va a aprender o va a tener dificultades para aprender, ¿verdad? No, no, va, no va a maximizar su potencial de aprendizaje. Así que la autoestima es bien importante, ¿verdad? Y no es que todo el tiempo estemos pampering a nuestros estudiantes, ¿verdad? Sino que, que sepamos cuándo dar buenos refuerzos y cuándo validar y no invalidar. Y esto es bien importante. La validación a sus estudiantes y a ustedes mismos como, como, como profesores es súper importante. Muchas veces invalidamos, invalidamos a la gente, ¿verdad? Sin darnos cuenta, como personas que se sienten tristes y decimos, ah, deja el show. O deja de estar llorando. O ponte a lo que tienes que hacer. Todo eso es invalidación. Estamos constantemente invalidando porque en Puerto Rico, lamentablemente, a nivel cultural, tenemos una cultura que es bien invalidante, ¿verdad? Y constantemente, ¿no? Deja el show, hazlo. Aguanta, aguanta cantazo ahí, pasa presión, ¿verdad? Y muchas veces... El profesor no solamente te enseña, te, te, te, te enseña lo que tú tienes que aprender en la clase, sino que también te enseña herramientas para la vida, para manejar tus situaciones, ¿verdad? Porque la universidad es la universidad de la vida, no solamente de la clase que usted está dando. Así que uno como profesor y como líder, ¿verdad? Porque el, el profesor es el líder de la clase, ¿verdad? Pues debe tener esa capacidad, ¿verdad? No tan solo de dar la clase y de impartir la clase, sino también de liderar, ¿verdad? Y, y, y poder este, guiar a sus estudiantes, ¿verdad? Que son sus discípulos. Eh, ustedes saben, ¿verdad? Que, que, que hay, hay lugares en, en Europa se le dice maestro a los, a, lo, a, lo, a los profesores, ¿verdad? Y discípulo a los estudiantes, ¿verdad? Porque es, es, es, es mucho más profundo, ¿verdad? De lo que usualmente los estudiantes piensan, ¿verdad? Un espacio de interconectividad psicológica, ¿verdad? Donde hacemos una conexión en el salón de clase, tanto virtual como presencial, ¿verdad? De las dos maneras. Pero es algo bien rico a nivel psicológico que si no tenemos, ¿verdad? Ese aspecto de empatía y ese, y ese aspecto de motivación. No lo vamos a tener. ¿vale? Entonces, otra pregunta que les voy a hacer: que ya sé, ya sé lo que me va a contestar, pero o sea, como que ahora se la hago. ¿La motivación influye en el aprendizaje? Sí, con si mayúscula, con s mayúscula y con mi mayúscula. Definitivamente, no hay nada que motive más en el aprendizaje que en la motivación, y eso está claro. Y yo a todos mis estudiantes, obviamente, las que hacen que yo son de psicología, eh, independientemente de la clase que dé, eh, siempre hablo de la, la motivación, ¿verdad?, con mis estudiantes para que entiendan la importancia de la motivación y el aprendizaje. Hay, motiva hay veces que no estamos motivados, ¿verdad?, y no queremos aprender. Pasa, no, no, no está mal, ¿verdad?, que nos sentamos así. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que hay diferentes tipos de motivación y que hay diferentes, diferentes formas de sentirnos cuando estamos desmotivados. Y es verdad, y, y nosotros, nuestros no, profesores o estudiantes, tenemos que reflexionar siempre a qué nivel de desmotivado yo estoy, por qué estoy desmotivado? Hoy? porque déjenme decirte, desde decirle gente, si ustedes llevan una semana corrigiendo trabajo, es completamente normal que usted el lunes diga yo no creo que clase de hoy estoy cansado. Completamente normal, ¿verdad? Que nos desmotivemos, ¿verdad? Es parte de, de, del proceso. Ahí mencionan algunos tipos de desmotivación y están ahí. Tiene, tiene toda la razón. Y hay más, muchos más todavía. Entonces, diferentes técnicas, ¿verdad?, que podemos utilizar con nuestros estudiantes, es el condicionamiento clásico. Clásico, este es el de los perritos de Pavlov, imagino que ustedes ya lo saben, que es el de la campana, ¿verdad? El perro asocia la campana con la comida y cada vez que Pavlov tocaba la campana, el perro salivaba. Si ustedes lo saben, ¿verdad?, eso es fácil. Pues miren, esto es lo que yo recomiendo a mis estudiantes, ustedes utilizan Moodle, ¿utilizan Teams también o solamente utilizan Moodle para dar clases virtuales? Les pregunto, o usan Zoom. Sí, también. Teams y Zoom. Incorporamos varias. Pues miren, les, les voy a una técnica que me ha funcionado muchísimo. Eh, yo hablo con mis estudiantes y les digo, que okay, la clase dura una hora, una hora y diez, dos horas y media, depende de la clase verdad que ustedes, pero yo les voy a decir a mis estudiantes, gente, me voy a conectar diez minutos antes de la clase y voy a estar ahí para contestar preguntas y para hacer un espacio, ¿verdad? Un espacio de, de diálogo con los estudiantes. Y cada vez que, los, que yo abro 10 minutos antes de la clase, pongo música relajante, pongo una serie de muñequitos, usualmente pongo algo que sea user-friendly, ¿verdad? Quizás pongo los Simpsons, algo así que no sea muy complicado. Lo dejo proyectado, pongo música de fondo y me conecto. Y dejo que los estudiantes vayan eh, entrando poco a poco, que vayan contando, que vayan expresando sus ideas. Pues fíjense, gente, el primer día se conectaron 5 estudiantes nada más. Una experiencia bien bien buena. Dame un segundo, que este es el reto. El, Aquí. Y fue una experiencia muy buena, o sea, una experiencia excelente. Eh, la próxima clase, en vez de cinco, fueron siete. Y puso, puso otra, otra musiquitas relajante. y un espacio de relajación para ellos, para que hablaran y a la hora de la clase empezamos. Gente, para la tercera clase, la clase eran 30, habían 28 personas conectadas. Todo el mundo conectado todo el mundo diciendo, el profesor, ¿usted puede poner esta canción? Yo venía por YouTube, ponía la canción, empezaba a ver con ellos, se abría ese espacio donde el estudiante decía, caramba, fíjate, vi estar una hora y media ahí cogiendo la casa con el profesor, pero quizás me cuento un poco antes, y habló con mis compañeros, habló con él, a veces yo me tiraba par de chistes, ¿verdad? Chistes que fueran PG-13, ¿verdad? Porque estaba con un estudiante, a veces ponía este, a veces hablaba, había eh, un espacio de ventilación, decía, mira, qué ¿pasó esto en las noticias hoy? Por ejemplo, el caso que pasó, que no me acuerdo en qué pueblo fue, de la vecina que, que tuvo que demandar al vecino ver el ese llevé la noticia a, ese día al, a la universidad, a, a la clase virtual, ¿verdad? Los estudiantes hablaron, conversaron, hicimos caso. De hecho, de esos 10 minutos a veces salen tareas y a veces salen actividades, a veces salen planes, a veces salen... el mismo estudiante crea las tareas ellos mismos. Y eso ayuda, ¿verdad?, a hacer este tipo de active learning, ¿verdad?, o aprendizaje activo en ese espacio antes de la clase. Un refuerzo positivo, ahora cada vez que el estudiante entra al salón de clase y escucha la canción, está automáticamente, ¿verdad? Y dice, ah, qué bueno, esta casa esta va a estar relax. O, o usted en este espacio, ¿verdad? De, de, de, de un espacio seguro, ¿verdad? Me siento seguro. Ustedes saben que la seguridad también es parte, ¿verdad? De las prevenciones de Maslow. La seguridad es parte, ¿verdad? De, de, de sentirnos bien y de, y de motivarnos. ¿Está bien? Y también tenemos ¿verdad? el condicionamiento operante, que este es el famoso refuerzo positivo. Tengo otro truquito que les voy a dar. Eh, eh, ¿verdad? Tenemos esfuerzo positivo, esfuerzo negativo, ¿verdad? Cuando hablamos de, de condicionamiento operante, que uno después de condicionamiento clásico. Cuando yo empecé a dar la clase, me, me estaba dando cuenta que estaba hablando solo, no había, nadie le había prendió las cámaras. Y a mí me gusta ver a mis estudiantes porque yo a veces me tiro un par de chistes y yo puedo saber el nivel del chiste si se ríen. Y como, a ver, ¿verdad? Me siento súper raro cuando no veo a nadie. Así que, pues, eh, el primer día de clase, nadie le prendió las cámaras. En segundo que prender las cámaras, aunque el chat es súper activo, ¿verdad? Mucha gente tiene en el chat y demás. Entonces, yo les digo a los estudiantes que no es requisito prender las cámaras, ¿verdad? Porque no, es, no está en el currículo, no está en el prontuario y no hay una política que obliga los estudiantes a encender la cámara, así que no lo obliga Sin embargo, es, yo, es, en mi técnica, que se los voy a regalar a ustedes, ustedes estén pendientes al primer estudiante que prenda la cámara. Y vamos a ver psicología inversa aquí. Estamos dentro de la clase, hago una pregunta y de caso de un estudiante prendió la cámara. Y yo, Fulano, bueno, en ese caso Fulana, ¿verdad? Porque el porciento de siempre mayor son féminas en las clases más en psicología. Te digo, estamos hablando de un, de un ratio de 10 de, de a 1 casi. Eh, Fulana, eh, cuéntame, ¿cómo este? Eh, cuéntame la pregunta. De la pregunta y ya conteste Y yo, Fulana, ¿sabes qué? Tienes tres puntos de uno para el examen. Porque prendiste la cámara, te lo agradezco un montón. Es más, si la, si la dejas prendida, vas a tener cuatro puntos para el examen. Y fulana deja la cámara prendida para, la, la cámara prendida para el examen. Y yo sigo dando la clase, bla, bla, bla. Al otro día, fulana prende la cámara, pero otro fulano prende la cámara también. Y yo, fulano prendiste la cámara, qué bueno que te veo. Pues déjame decirte que tienes tres puntos de bono para el examen también. Y si dejas la cámara prendida, vas a tener cuatro puntos para el examen. Tengo dos. Se quedan así. Se los digo, gente, al cual, a la cuarta clase, todo el mundo tiene la cámara prendida y solamente le di puntos de bono a cinco personas. Obviamente al final, yo obviamente pues, pues le di las gracias, envié un email de reconocimiento, agradezco porque prendo las cámaras y siempre soy bien flexible en los puntos porque prendo las cámaras y lo pongo como participación. Pero la, aquí funciona todo el tiempo. Yo llevo dando clases virtuales, llevamos eh, un año en pandemia, presenciales y virtuales, tres años ya llevo, todos los semestres constantemente a la Universidad de la da en Spring, Fall y Summer, siempre me funciona primer estudiante que aprende la cámara, segundo estudiante que aprende la cámara, ya de cuarto en adelante todo el mundo aprende la cámara. Y están constantemente esperando los puntos de bono. Y muchas veces se pelean, ¿verdad? Y muchas veces cuando son cursos, ¿verdad? Que son términos bien complicados, que, están, que, que, se, que, se, que se confunden un poco, tienen los puntos de bono ahí, me envían, ¿por qué tengo los puntos de bono? Y gente, cuatro o tres puntos de bono, no, no, no estamos regalando una nota, ¿sabes? Simplemente, ¿verdad? Fomentando a que aprendan la cámara y, y que ese aprendizaje vicario, ¿verdad? Por la imitación a Fulana, aprendió la cámara y yo lo voy a aprender. Y, yo, y muchas veces, ¿verdad? Está en parte de mí. A veces Fulana aprende la cámara y yo, Fulana, qué bueno que te veo, por fin te conozco. Ahora, ahora que te puedo ver, puedo ver tus expresiones, qué bueno. Y, y, y hago, una, hago contacto con ella eh, a través de la cámara, no estamos hablando que estamos presencialmente. Gente y funciona, ¿verdad? Que los validen, que estén ahí, qué bueno que estás ahí, qué bueno que te veo. Ahora, por fin te conozco, te puedo saber cómo te va. la universidad. Cuéntame cómo te va. O cuéntame esta pregunta, ¿qué tú piensas? Y eso ayuda, ¿verdad? Que el estudiante aprenda la cámara y diga, bueno, me siento cómodo con el profesor, vamos a aprender la cámara, lo puedo hacer. Así que es bien interesante, ¿verdad? C ¿Cómo podemos, ¿verdad? Hacer esto en este, en este aspecto, ¿verdad? Por eso os digo los estudiantes. Y ustedes saben, ¿verdad? Que a nivel psicológico tenemos lo que es la primera necesidad de Maslow. Maslow, ¿verdad? Un, un teórico humanista del, del, del campo humanista, del campo de la psicología. Él mencionaba, ¿verdad? Que el ser humano pasa por un espacio de necesidades, ¿verdad?, que hacen que lleguen a su, a, su, a su máximo potencial, ¿verdad?, o como él decía, la autorrealización. Así que él mencionaba que el ser humano tiene necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, estimar el conocimiento y la autorrealización, ¿verdad? Esas necesidades ayudan, ¿verdad?, en, en forma de pirámide a que, ¿verdad?, que uno vaya creciendo, ¿verdad?, como ser humano. Así que uno como profesor debe tener consideración, ¿verdad?, en, en, en, a uno mismo, autoevaluarse verdad y autorreflexionarse y también con los estudiantes de que ahora mismo a nivel no en Puerto Rico no en Estados Unidos no en Centroamérica no en Latinoamérica sino en el mundo estamos todos siendo afectados en la segunda parte de la pirámide de las demás ¿no? lo que es la seguridad física empleo de recursos la moral familia y de salud estamos en una amenaza constante esa amenaza constante hace que las demás partes lo que es la social estime el reconocimiento y autorización se vean afectadas de una manera u otra. Eso es, en parte, ese trigger que afecta a la motivación de muchos estudiantes y muchos profesores. ¿verdad? Y aquí es que viene algo bien importante, que yo siempre hago en mis clases para ayudar a los estudiantes en este aspecto, y es la seguridad en la psicoeducación. Yo lo que hago es que muchas veces tenemos la mala costumbre de leer artículos en Facebook, que son, este, que son de rincón del vago.com, y, ¿verdad? y no, y no ¿verdad? nos damos la tarea de buscar más a fondo cuál es la, la base científica de ese artículo, ¿verdad? Si, es de una base, si es de una base de datos, si es de una revista científica empírica, no, solo lo dijo Fulano y se, se llegó por ahí para abajo. Y más ahora, ¿verdad? que sabemos que la prensa en Puerto Rico y en Estados Unidos utiliza los, los títulos de los artículos para causar histeria, para que den like y la gente ponga corazón, asuntos es tristes y comente, ¿verdad? sin tomar en consideración el efecto psicológico que pueda tener eso en la persona. Así que ya en mis clases, justamente cuando hay un bochinche de algo que está mal, como en el caso de las vacunas, pues yo hacía mi research y yo llegaba a la clase, ¿verdad? Con cinco minutos, cuatro minutos explicaba, ¿verdad? Y le decía, mira, yo sé que muchos de ustedes están preocupados por esto, por esto es lo que, está, lo que dice SDS, o esto es lo que dice fulano, esto es lo que dice fulano, con artículos científicos, ¿verdad? Dentro de todos, ¿verdad? Somos todos científicos aquí, ¿verdad? Porque practicamos la, la investigación y somos académicos así que la información ayuda un poco a aliviar verdad ese, esa amenaza a la seguridad verdad y, a, y ese tipo de, de, de aspecto y muchas veces muchos estudiantes me lo agradecían de, me dicen, profesor qué bueno que usted me mencionó eso porque muchas veces mami se pasa poniendo post en Facebook y cuando buscamos la fuente eso lo dijo qué sé yo fulano ahí de una página tal ningún tipo verdad de de, de, de, de, de, de, de mío de validación verdad y eso es bien importante ¿sabes Ahora, entonces, hay diferentes tipos de motivación, ahorita mencionaron algunos, yo ya mencioné algunos también por encimita, este, pero el nivel de motivación, como ya sabemos, ¿verdad? tiene un impacto en el aprendizaje de la persona, y hay diferentes cosas que podemos hacer, ¿está bien? Tenemos la motivación extrínseca, la motivación intrínseca, la motivación positiva, motivación negativa, motivación básica, motivación cotidiana, orientación motivacional centrada en el ego, y motivación ¿verdad? o orientación motivación centrada en mejorar las tareas, ¿verdad? Mejorar marcas personales. Yo quisiera eh, dar enfoque en estas últimas dos que están aquí, eh, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Que soy fiel propulsor de las clases online y doy clases online en línea sincrónica, sincrónica de, de todo el tiempo. Eh, me, me, me, me he topado con la sorpresa y queremos estudiar con esto: que estos dos tipos de motivaciones muchas veces no se ven o, o se ven un poco eh, escondidas en el aspecto virtual. Presencialmente, Muchas veces el estudiante necesita compararse. ¿verdad? Ustedes saben, y, y, y si no sabían a nivel psicológico, nos estamos comparando constantemente porque la comparación es una capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos. Nos comparamos. Los perros no se comparan, otros animales no se comparan, ¿verdad? Porque el, el, el animal, el homo sapiens, nos comparamos, ¿verdad? Porque es parte de nuestra capacidad cognitiva. Esa comparación, ¿verdad? Esa orientación motivacional central en tarea para yo poder, digo, perdóname, en el ego, para yo poder compararme con otros me ayuda a motivarme. Así que algo bien chévere que yo hago en mi clase es cuando un estudiante hace es un, un, un trabajo excelente. Yo prendo el micrófono, fulano, tu trabajo fue excelente, te felicito por lo que hiciste, me gustaría que compartieras con el grupo cómo fue que lo hiciste. Para el estudiante para que menciona lo que dice. Para, si el estudiante es tímido, le digo, esto, esto no es obligado, esto es voluntario, pero lo que hiciste fue maravilloso, me gustaría que lo compartieras para que todos aprendiéramos. El estudiante comparte. Eh, al principio del semestre, la gente está bien tímida, ya al final del semestre, todo el mundo está esperando, ¿verdad? Decir su trabajo. De hecho, me pasó ahora, el eh, semestre pasado, el último, el último trabajo, todo el mundo quería dar, dar su opinión y decir cómo fue la experiencia. De eso ayuda, ¿verdad? Que el estudiante se motive y diga, no, yo quiero hacer el trabajo bien, porque cuando lo hago bien, el profesor me acknowledge, me valida, me dice que es un buen trabajo. Y pasa de esa manera. También he tenido estudiantes que han hecho plagio, ¿verdad? Un plagio terrible, y yo lo saco aparte, ¿verdad? Y en vez de regañarlo, les explico, ¿verdad? Y les, les digo cómo, cómo funciona la, la dinámica, y digo, y quiero que hagas el trabajo de nuevo, y quiero, y quiero ver cómo lo haces, y lo corrijo contigo aparte, y muchas veces cuando lo hacen, que lo hacen bien? Ah, ahora quiero que lo, que lo presenten en el grupo. Y lo, pero o sea, no lo hago de manera de castigo, sino que ellos se sientan cómodos. ¿okay? Así que pues esta es parte del proceso de motivación que ayuda a los estudiantes, usted los incluye. Y cuando usted los incluye, les aseguro, gente, que el estudiante va a estar súper este, eh, agradecido con usted y va a sentir la empatía, va a sentir, como mencionó ahorita, el rapport, ¿verdad? Ese, ese que ese, el proceso me apoya, el está conmigo ahí, me siento, ¿verdad? No necesariamente se da, no tiene que darse porque soy psicólogo, ¿verdad? Porque primero soy profesor antes de psicólogo, pero el profesor, en cierto punto, muchas veces toma, eh, tiene que hacer la labor de psicólogo muchas veces, ¿verdad? No a nivel clínico, ¿verdad? Que no hablen de problemas personales ni nada, pero sí es ese es espacio de guiar y de, y de que digan, caramba, ese profesor que yo estoy viendo me inspira, ¿verdad? Me motiva y me ayuda a recarme y todo eso ayuda a. No vamos a tener un 100% de estudiantes motivados, eso siempre va a pasar, pero usted, con que usted tenga un 75% de estudiantes motivados, usted como profesor cumplió, ¿verdad? Y es bien importante que tenga eso en consideración. Entonces, eh, en este escenario es bien importante, ¿verdad? Que, ¿verdad? Eh, bien importante que estemos súper organizados a la hora de dar instrucciones con los estudiantes, que no se nos olvide lo que le decimos. Yo tengo un estudiante, yo tengo aquí una, una libertad de mío siempre con mi iPad, le digo a un estudiante, le doy tres puntos de bono, lo escribo. Si un estudiante le, hago, le digo lo que voy a hacer, algo lo escribo, ¿verdad? No, de, porque muchas veces cuando el estudiante me pregunta a la próxima clase, profesor, esto y me se me olvida, eso es un, un indicador de, de motivación. El estudiante va a decir, ah, profesor, lo digo y no se acuerda. Y tú y constantemente estás escribiendo, y después lo recuerda ah, fulana, y tal, te acuerdas de la pasada, mira que lo tengo. Así que es bien interesante. Yo sé, ¿verdad? Yo no sé quiénes de aquí trabajan con, en, con pacientes, ¿verdad? Ni, ni, ni qué profesión, ¿verdad? Tienen fuera de ser profesores. Pero en, en, en el caso de la. En el caso ¿verdad? De, de, de la psicología, tenemos nota de progreso, ¿verdad? Y pues yo lo que hago es que hago una nota de progreso desde las clases. Tengo un ladito por encimita, par de puntos. Y funcionan, ¿está bien? Es, me, estoy, me estoy quedando corto de tiempo, así que vamos a ir un poquito más para adelante. Quiero hacer algo, una actividad con ustedes, no sé si me dé tiempo. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Esto es una aplicación que se llama GroupMe. GroupMe es un chat como WhatsApp pero es un chat académico. Se utiliza para la universidad, ¿vale? Y para trabajar en las clases. Si usted quiere pertenecer a un chat que yo cree para ustedes, que se llama UPR de Humacao e-learning, usted eh, escanea el código o cuando tenga la presentación con calma después, baje la, present baje la aplicación, se llama GroupMe, en su casa con calma baje la aplicación, accede al código, entra al chat, y nos podemos comunicar por ahí, yo puedo enviarle actividades, puedo enviarle material, pueden enviar artículos. artículo, ustedes pueden enviar también, podemos crear una comunidad de ¿verdad? una comunidad de enseñanza a través de ese chat. Así que eh, no tienen que hacerlo ahora, porque si no, no nos va el tiempo, así que lo que hacemos es que ustedes, eh, cuando tengan tiempo, van a Google Store o van a App Store, bajan la aplicación de GroupMe, hacen su cuenta, eh, sí, esa era el rol y lo más seguro ya Zaira porque no tienes la aplicación y, y, y se me pasó esa, ¿verdad? Pero nada, con calma bajan la aplicación. Cuando llegue la presentación escanean y entramos al chat y ahí compartimos información, ¿verdad? Y podemos planificar más actividades si quieren y demás, ¿está bien? Este muy rápido porque me quedan cinco minutos. La aplicación más o menos es como un WhatsApp, es, es, es bien chévere. Eh, estas son algunas herramientas que podemos utilizar y ustedes las conocen por encimita. Este, voy a pasar rapidito, Discord, esta es otra cosa que vamos a hacer. Y con esto cierro, gente. Discord es como un Zoom, ¿verdad? Como una plataforma digital de Zoom, pero tú puedes streamear, o sea, que tú puedes compartir tu pantalla con videos y demás, puedes grabarte, puedes hacer voice y puedes escribir chat. Yo también creé un servidor en Zoom, lo que pasa es que no tenido tiempo, ¿verdad?, para poder hacerlo. Ahí tienen el link con Karma. Ustedes en su casa con calma. Baja en la plataforma de Discord en la computadora. Tú no una aplicación, es una plataforma. Usted con calma baja la aplicación de Discord y también creamos un canal. Porque a diferencia de Zoom, Zoom no tiene canales. Aquí, aquí tenemos canales, tenemos diferentes tipos de espacios. Se pueden hacer diferentes clases, diferentes reuniones dentro del foro. Está, no, eh, Discord es otra cosa. El Discord, de hecho, no sé si ustedes saben, los gamers, los YouTubers, los que juegan Fortnite y demás utilizan Discord como herramienta de streaming. Y está eh, Débora, su hijo tiene Discord, así que pregúntenle a su hijo si Discord no está brutal o no. Discord es otra cosa. Y tenemos diferentes canales. Es bien chévere, es bien chévere. ¿sabes? Zoom es mucho más sencillo y Zoom es mucho más corporate. El Discord yo lo veo más académico más, y, y, más, y más entertaining, ¿verdad? Pero como la idea es que aprendamos y nos conozcamos y demás, Discord está a otra cosa. Eh, pero con Carmen Su Casa después, yo les puedo a dar mi email, ustedes me escriben y los ayudo cómo bajarlo Miriam, soy si ellos usan Discord, si ellos son, son gamers, lo más seguro juegan, juegan Fortnite o juegan Call of Duty. Yo también soy gamer, así que Discord es una excelente, excelente herramienta donde podemos también hacer diferentes actividades aquí. Así que con calma luego podemos trabajarlo. Este, me quedan como tres minutos, así que tenemos StudyBlue y CheckPep, son herramientas de index card digitales. Entren, cuando tengan la presentación pueden entrar a ese link, les van a aparecer, y usted pone, por ejemplo, desarrollo humano literatura americana, literatura inglesa, y le va a aparecer diferentes study cards para que el estudiante estudie de ahí, no en manera digital. Bien chévere. El 2 Brain, pone 2 Brain, le aparece el brain digital, lo puede manejar de diferentes maneras para que los profesores de psicología, de medicina y demás. Y este, aplicaciones para organizarse como Asana, To Do This", Evernote, las tienen, con que pueden entrar y pueden leer la descripción, son súper fáciles de utilizar. Y más adelante podemos hacer un taller sobre eso. Eh, padlet, lamentablemente no me da tiempo. Tengo una actividad con Padlet. Después, cuando tengan su casa, ¿verdad? Cuando, cuando tengan tiempo, pueden ir a utilizar Padlet, entran en ese link y van, van a ver un padlet donde pueden entrar la información. Más adelante, ¿verdad? Pod podemos enviarle email, pueden escribir y puedo ser más detallado con lo que es Padlet. ¿Está bien? Este, eh, nada, eh, aquí tienen mis mi, mi cartas de, de, de presentación, o mi número lo tienen también aparte, por si no tienen que mi número y mi email, pero si, si quieren tener ¿verdad? este mi, mi presentación o, su tele, o mi teléfono en su, en su teléfono, escanean el QR code y le va a aparecer mi teléfono eh, ya automáticamente en su teléfono con todos los muñequitos y demás. Y aquí tienen el desempeño de recursos, lo pueden hacer lo que hacen las preguntas.